Ya tiene el doble sueldo comprometido ya. ya él lo debe Yo el mío lo debo ya Yo debo el mío Eso es claro no que Yo lo debo Ya ustedes saben Ya está eso está comprometido Miren Existe una, un beef Un beef es una, una rivalidad Una tiraera Entre varios exponentes urbanos O raperos Y existe un beef muy fuerte Con Rochi y el alfa Primero pasó que llegó la canción que están haciendo una popi, está haciendo el Alfa, el Remis, con Kiko el Crazy. Kiko el Crazy. Kiko el Crazy en Spotify tiene unos numeritos muy buenos. Kiko está bien en Spotify. Se lo estoy diciendo, Ayone. Kiko tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify mensuales. Para que lo sepa. Kiko está bien. El que cree que Kiko está bien, que está mal. No, Kiko no está mal. Señores, pues yo lo voy a decir. Vuelvo aquí. Kiko. Me lo aquí, Kiko. Para que el flaco. No, no son dos millones. Son tres millones rayando. Me lo ahí. Y vamos a ir el flaco para que vaya viendo, mira. Para que ustedes vayan viendo, miren. Miren, Kiko tiene tres millones en Spotify. Y la canción se acabó la cuarentena. Tiene 10 millones Para lo poco que tiene Vámonos tiene Casi 2 millones La Poppy que ese el Remy que se va a hacer con el Alfa Tiene Tiene 14 millones 14 Y esa es la canción que van a hacer Remy con el Alfa Hablamos nunca y mueve la cadera Kiko está Excelentemente Bien en Spotify En streaming en YouTube también creo que está bien. Esos dos dan unos chelitos fuerte Dejan. Sequi también está bien. Vamos, no, pero, pero vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. El flaco me pidió que quiere saber de bien. Seki Vicini tiene 900 mil oyentes. 900 mil. O sea que él no tiene tan. Él tiene Está bien, está bien, casi un millón. Le da su chelito, le, le va bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Ha venido un problema porque Kiko dice que Rochi le tiene edema y le tira mucho. Porque Kiko, quien lo pegó fue la canción con Rochi. Y Kiko lo que hizo fue que él vio que el alfa le dio la mano y él se hizo amigo del alfa. Y se hicieron muy buenos amigos. Y eso a Rochi no le gustó. Porque él entendió que en vez del de alfa dártela cuando tú estás pegado. Debió dártela cuando tú estabas en olla. Kiko dice, no, hay es que entre nosotros existe otra mitad mucho más, más, más lejos de ahí. Entonces, Kiko, el alfa le regala, no sé si tiene Villalón el video. Una cadena, un ¿eh? oro y diamante. Aquí con el crazy. ahí está la cadena brilla tanto que brilla tanto que no podemos ver bien. Es una es una a, un triángulo flaco pues no veo bien el, el brillo el brillo no me deja, bien, no me deja ver bien. Oh, no a, a, no abajo. Alfa record esa cadena que usted ven ahí es la cadena que el alfa les regaló les regaló a Kiko el crazy. Surgen los rumores y sube la rivalidad. También siento al alfa tirando par de puyas en el patio. Aquí en el patio, con la bachata bebé, un temazo. Miren, me dejó con la boca abierta el alfa. Muy dura, muy dura la canción. Mira, muy dura la canción. Ahora, y yo quiero que la gente comenten en los comentarios, en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. ¿Quién es, es, du, ¿Quién es el dueño de la calle Dominicana? ¿Es el Alfa o es Rochi? Rochi es un tipo que todo lo que tira lo pega. Y en YouTube está posicionado número uno, como los artistas, por encima de todos los artistas. Estamos hablando por encima de Romeo, de de Mike Towers, de Osuna, de Anuel, de Bad Bunny. Rochi es, en República Dominicana, el artista más escuchado en YouTube. Oigan, el más escuchado en YouTube. Entonces, el alfa, con esta canción, sin duda es un fenómeno, y más con Camilo, va a, estar, va a ser uno de los artistas más pegados en el año. Pero el hecho de que sea uno de los artistas más pegados no le quita la plaza, que Rochi es el exponente urbano que está dominando la calle dominicana. Y esta tirada que ellos tienen, este bif de saber cuál de los dos es el, el que controla el patio, es bueno saber que la gente nos diga, porque en la calle, de verdad en la calle, Rochi es Rochi. Alfa tiene su número picante. A niveles mundiales, un tipo que tiene una cabeza extraordinaria, esa canción bebé. ¿Qué palo dieron? Deben hacer Remy con Romeo. Ya yo sé que, que Romeo está llamando ya. ¿Aló? Camilo, dime Romeo. No, no. Debe una, una conversación entre, entre Camilo y Romeo. Dime, Parce. Y Romeo, óyeme, pa óyeme. Eh, ¿Qué es lo que es? Romeo, el chico de las poesía. Yo quiero ser un remi. Ok, Parce, yo te voy a comunicar con el alfa. ¡Y el alfa! Tres voces finas ahí. <risa> y que tres voces finas ahí. ¿eh? Ah, el, el líder está curando Tres voces finas, líder. De, tres voces finas. Romeo, Camilo y el alfa. Ellos, ellos tres van a, una, a, a, a mi casa y vocean. Y que estoy aquí afuera aquí afuera. Y a ninguno de los tres lo escuchan. Nadie sabe quién fue que llamó. ¿Quién fue que No sé. ¿Tú escuchaste? No, yo no escuché. Ah, así. Ah, Pero nada, esta guerra entre el alfa y Rochi no se sabe dónde vaya a parar. Como dice Bulín. No se sabe dónde vaya a parar. Pero Rochi, la verdad, tiene una ventaja ante el alfa porque está dominando muy bien el patio. Y el alfa tiene una, una ventaja muy grande contra Rochi porque tiene un público internacional muy duro, supe que tienen un contrato ahí con unos cuartos, el alfa está a un lado del sistema en sentido de dinero, monetariamente, el tipo está ganando cuartos y ha sabido trabajar la música. Así que ya ustedes saben, señores,